Hola, amigos, soy César Espinallín, César Jim, para los que me conocéis. Y bueno, pues um, hoy quería hablar acerca de lo que son las emociones, ¿no? Cinco factores importantes para equilibrar, armonizar tus emociones, sobre todo en momentos realmente de angustia o momentos en los que te va a salir la agresividad. Y tienes que evitar a toda costa que esto sea así, puesto que depende de tu futuro profesional y de tu futuro personal. Entonces, quédate conmigo y... Y espero que esta dinámica que te regalo con todo mi cariño a los gremios de Atención al Cliente, sea cualquiera de las fases que hay, tanto de los que están delante como los que están detrás, como los que están en locales, como los que están... Y sobre todo, sobre todo, con mucho cariño para los gremios tan importantes como son el autobús, el taxi... Y estos son los que sí o sí... Tenéis que estar funcionando, tenéis que estar trabajando día a día dentro de un coche. Espero que os guste y, por supuesto, compartirlo si creéis que os ha hecho bien. Os veo dentro. Hola, amiga, amigo, aquí César de Ging. Bueno, hoy hoy te quiero contar algo especial, porque dada la situación post-pandemia, y digo post-pandemia... Porque podría decir que todavía estamos ahí, ¿no? Pero bueno, dada la situación que es menos nuclear, por lo menos por las estadísticas, están bajando el nivel de víctimas y demás, aunque sé que la situación de angustia, de ansiedad, de estrés es fortísima, sobre todo en algunos sectores, concretamente los sectores que más directamente están relacionados con la atención al cliente, reclamaciones, coincidencias y sectores muy, muy damnificados del día a día en la circulación vial de nuestro querido Madrid y por qué no decirlo también fuera de, de España y son para nuestros amigos que trabajan en el sector del autobús en el sector del taxi en sectores en los cuales el transporte obligatorio es cuatro ruedas bueno recientemente he tomado conciencia más profundamente sobre esto y este es mi pequeño, mi pequeño aporte, mi pequeña semilla, antes de finalizar el 2021, para que desde ya puedas disfrutar, amigo amiga, precisamente de esta dinámica que te voy a proponer. Es una dinámica para el control y estabilidad de las emociones en cinco pasos. Puedes tener realmente la profesión que tengas, da igual, lo importante es y esencial que tengas coche o que te presten un coche y te va y claro entiendo que te vas a reír y que dirás bueno y esto <ríe> vale es muy sencillo en el trabajo diario tanto en oficina como en calle como en promotores como en locales a pie de obra en los cuales el nivel de estrés y de ansiedad es algo externo te llega de fuera aunque tú no lo desees, y sin embargo lo tienes que bandear como puedas. Entiendo que muchas veces te quedes descontrolado en el sentido de, bueno, ¿y qué hago? Es que mataría a alguien en este momento, ¿no? Al conductor que tengo al lado, al que me ha adelantado por la derecha de mala manera, al que se me ha cruzado sin ponerme el intermitente, al que me ha entrado por la llamada telefónica con una reclamación que no me ha hecho más que gritar en todo el rato, al que está en la ventanilla de cualquier tipo de empresa recibiendo físicamente por ejemplo, pues estoy pensando también en locales de atención al cliente de Vodafone, de Orange, de Movistar, de, da igual, las marcas ya las conocemos todos. No estoy haciendo publicidad en absoluto, simplemente por dar un apunte más. Una farmacia, un estanco, en definitiva. Personas que tanto físicamente como telemáticamente están de cara al cliente y que lógicamente se queman, se enervan y parece muchas veces eso del... El, el estrés no postraumático, que ya lo voy a llamar cariñosamente estrés postraumático, porque de post no tiene nada, es continuo, ¿eh? ¿no? Es un estrés continuo. Bien, entonces, en este caso, me voy a centrar, como bien decía, de una forma indispensable para eh, con el coche, más que nada porque tienes que tener un coche o que te presten un coche. Vamos a poner un ejemplo, o voy a poner un ejemplo en el cual yo me he inspirado para darte estos cinco puntos para que controles y estabilices tus emociones, ¿sí? Vas conduciendo tu vehículo por el centro de Madrid, hay muchísimo tráfico y naturalmente se te cruzan motos, se te cruzan otros coches, se te cruzan patinetes eléctricos, que yo bajo el punto de vista los veo súper peligrosos porque además muchos de ellos van sin casco, o se te cruza una bicicleta de estas que alquilas del ayuntamiento que también van sin casco. Por lo cual tienes que tener 100.000 ojos porque no solamente es... La picia, entre comillas, que te pueden hacer, sino el daño que tú sin querer puedes provocar. Porque si atropellas a una de estas personas, lógicamente, pues, o los o los o los ciclistas, ¿no? que van con el Globo, por ejemplo, ¿no? una empresa está de Globo, que yo veo a diario y no llevan casco tampoco. Y me resulta, francamente, muy penoso que estén trabajando, y además, a un euro por dirección. Bien, recientemente tomaba conversación con una amiga acerca de todo esto y la preocupación presente que de alguna manera te vuelve loca la cabeza. Porque no es algo que se pueda solucionar ya, ni es algo que pueda ser dormido. No, es una realidad. Es una realidad constante del día a día, con lo cual se acrecenta este estrés pues traumático, cariñosamente hablado. Bien, pues entonces lo importante es, primero, en el momento en el que hayas tenido un altercado verbal o no verbal con algún conductor. Y lógicamente te enerves porque te ha hecho una picia o se ha saltado un ceda o incluso los hay que se saltan un semáforo o se saltan un stop En definitiva, en el momento justo en el que tú desearías matar a ese conductor, que yo lo comprendo, o a esa moto de mensajería que se te ha colado, que ha aparecido como de la nada, y además, ojo, que ahora hay motos eléctricas y hay que tener un cuidado tremendo, y coches eléctricos que no suenan. Entonces esos tienen un peligro tienen un peligro enorme porque al no oírlos no, no, no te das cuenta de su proximidad. Y en el centro de Madrid, además, precisamente con la cantidad de ruidos que hay, es que te aparece realmente por la derecha o por la izquierda un vehículo que no oyes. Y que, y que lo ves cuando ya lo tienes encima. Te estoy dando muchas ideas para que tú, si te pasa como si no te pasa, te des cuenta de la gravedad del tema. Cuando tengas esa incidencia en la cual matarías a ese conductor, matarías a ese eh, mensajero, matarías... A ver, sé que todos estáis trabajando, sé que todos estamos trabajando y no tengo ningún, de verdad, ningún ánimo de animadversión contra nadie. ¿Eh? Es un ejemplo. Es un ejemplo porque hay gente que es muy rápida y enseguida se sube... No, no quiero hacer daño a ningún gremio, sino al contrario. Ayudaros a todos los que estáis ahí permanentemente a pie de calle y pie de vía. Entonces, como repito, cuando estás ahí en ese momento que matarías a esa persona o ese personaje o ese ente sin ruido que te aparece por un lado o por el otro, lo primero y más importante es que vayas a, un, a una calle lo antes posible y pares el coche. Pares. O sea, parar. Entiendo que si en ese instante llevas un cliente, en el caso de ser un taxi, por ejemplo, yo entiendo que es poco fácil parar. Vale, pues terminas tu carrera, terminas tu carrera intentando por todos los medios no realizar ningún tipo de improperio, ni verbal ni físico, puesto que llevas un cliente atrás y, y estás trabajando y naturalmente eso no es muy positivo para ti porque ese cliente repetirá. Es que es lo que tú quieres, ¿no? Además que repita. ¿Vale? Entonces aguantas, constriñes la emoción, yo sé que estás tenso, yo sé que estás enfadado, yo sé que estás a punto de pegar un grito por la ventanilla, yo sé que estás a punto de insultarte, lo sé, lo sé, lo sé, porque yo como conductor privado me ha pasado. Entonces, cuando terminas tu carrera, vamos a suponer que sea un taxi, buscas una vía, una calle, donde puedas estacionar un momento. ...calle cortada, no sé, la que pueda ser. Y si no, bueno, pues te echas a la derecha, donde puedas, sin molestar, y paras el coche. Una vez tengas parado el coche, la situación es la siguiente. Punto número uno. Intenta poner la música un poquito alta. No mucho, pero un poquito alta. 2. Ponte a despotricar todas las frases y todas las irreverencias que le hubiera dicho aquel conductor... Fuera el que fuere, aquel que se cru te cruzó, aquel de la bici, aquel del monopatín eléctrico, aquel de la motocicleta eléctrica, aquel del coche eléctrico, aquel del coche a gasoil, aquel del coche a gasolina, me da igual, aquel peatón que cruzó el paso de peatones hablando por el móvil y que no vio venir que tú venías y tuviste que cometer un frenazo tremendo y casi el de atrás te empotra, en fin, todas las circunstancias que sé que te pueden pasar. Y te pones a decir verdaderas irre y, vamos, irreverencias con, con tu música puesta y tus ventanillas subidas, naturalmente. ¿Mm? Las, que, las que quieras. Yo te mataba, hijo de la... Mm, eh, mm, lo que quieras, ¿de acuerdo? No te importa decir tacos, decir improperios, porque se trata de esto. Así sueltas la emoción, ¿vale? Punto número 3 Gritos. Deja ya de decir palabras verbalmente. Yo te mataría, pedazo de eh, cabrón, porque... Por ejemplo, ¿no? Bien, cuando hayan pasado ya unos minutos, ya dejas de hablar. ...ya son solo gritos... ...tienes que hacer aposta... ...gritos... ...a, e, o, u, i... ...gritos... ...gritar, gritar... ...sin hablar, gritar... ...cuando hayan pasado ya unos ciertos segundos... ...y te hayas desquitado con los gritos... ...vamos a poner que son 15 segundos... ...30 segundos... ¿eh? ...entonces... ...te dices a ti mismo... ...algo así como... ...ya me he desahogado... ...ya estoy bien... ...ya estoy relajado... ...ya estoy tranquilo... ...o cualquier otra frase... Que hagas tuya, ¿de acuerdo? También repítete o dite varias frases, 10 segundos, 15 segundos, las que necesites, ¿de acuerdo? Y finalmente, punto número 5, entonces te pones a respirar. Inspirando por la nariz y llenando el abdomen en tres ciclos. Inspiro por la nariz, lleno el abdomen y suelto. Ciclo 1, tres veces. Segundo ciclo, lo repito más despacio. Otras tres veces. Y tercer ciclo, tercera vez, otras tres veces, más despacio. Soltando tus manos sobre tu regazo. Soltando tu cuello sobre el reposacabezas del asiento del, de tu vehículo. ¿Mm? Y por todos los medios, relajas, respiras, solo te ocupas de respirar. Si aún así sientes que todavía te ha quedado un poquito de energía acumulada, con mucho cariño, apagas tu música, bajas tu música, sales del vehículo y caminas unos metros hacia adelante y unos metros hacia el coche de nuevo. Caminar 25 pasos, 30 pasos, lo más derecho posible y lo más relajado posible con los hombros sueltos. ¿Sí? Si necesitas exhalar, exhalas. Si necesitas mirar hacia el cielo, que yo entiendo que sí, miras hacia el cielo. La idea es controlar y estabilizar tus emociones. Una vez que has hecho esto, que lo puedes lograr en 5 minutos reales, entonces vuelves a tu vehículo y vuelves a continuar trabajando. ¿Sí? Las 5 fases las puedes hacer en el tiempo que tú quieras cada una. Yo creo que con 5 minutos en total basta. Porque lo importante es soltar la energía, lo importante es soltar el enfado, lo importante es soltar el estrés y la angustia y la rabia, y la ira, y aplacar a toda costa la agresividad. Porque al final, que hago a quien hace daño es a ti mismo? ¿Sí? Muy bien, pues amiga, amigo, espero la verdad que te haya que te haya ayudado esta dinámica. Un abrazo y hasta la siguiente.